Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, está interesante. El gap parece que está ahí, eh, parece que quiere retroceder a el punto donde están los futuros del CME. vamos bueno, De hecho, estamos muy cerquita ya. Así que bueno, estarán muy atentos por si le da por ir al siguiente gap, que hay un poco más abajo. Ahora lo veremos un poco más, no, como, como en 20.000. Entonces, claro, 2.000 y pico pavos ahora mismo pues es algo más de un 10%. De momento, vamos a ver si todo esto es una ilusión o si sí, adelante. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Madre mía, suscríbete y dale a la campanita... ...que se me olvida a mí... ...darle al clic y clic clic ...bueno, semana importante la que entra... vale, ...muy importante el cierre de esta semana... ...pero más importante si cabe... ...la semana que entra... ...porque es la semana previa a una reunión del FOM... ...ya lo sabemos... ...así que bueno... Mmm, ...puede empezar a dispararse la volatilidad... ...en todos los mercados... ...las noticias que vienen de... ...de lo que es el conflicto de, de Rusia-Ucrania... ...Ucrania-Rusia o Rusia contra el mundo... Eh, bueno, o una parte del mundo contra Rusia Es que, es que ya sabéis que esto es todo muy relativo um, No son muy halagüeñas eh, Bueno, en realidad las amenazas nucleares y demás Pero al final, yo, a ver, los demás no sé lo que piensan Yo pienso que eh, está, como la cosa está parada por el invierno eh, Están ganando tiempo, se están preparando para la primavera Yo es lo que creo Y en primavera vamos a tener más noticias al respecto y bueno, pues eh, veremos a ver cómo nos afectan los mercados, ¿vale? Esperemos que no se anticipe nada y que, bueno, pues todo pueda ir bien, que al final se llegue a un acuerdo, que tarde o temprano se llegará. Cuanto más tarde, más mal nos irá a todos y cuanto antes, pues antes podremos decir ¡Wow! Tenemos ese cisne blanco que esperábamos. Así que, bueno, paciencia. En fin, Bitcoin. Bitcoin, eh, si, si lo vemos desde la perspectiva de diario, lo que vemos es que, bueno, pues realmente no hemos hecho ruptura, porque ayer al final se rajó al cierre, y, mmm, bueno, pues volvemos para atrás. ¿Cerrará esta semana? ¿Quién sabe dónde? Es decir, podemos eh, hacer banderita y salir, salir laterales, volver a caer, bajar, o, bajar digo yo, bajar, o, efectivamente, eh, hoy, cerrar en verde, al final del día, porque claro, es domingo, dentro de poco se abrirá en los que generan el lobbying Up, lo de los futuros del CME y si vienen un poquito positivos pues bueno, iremos a la parte eh, superior, hacia el verde y bueno, pero de momento ya sabemos que el cierre fue 22.390 nosotros estamos ahora en 22.550 después de haber estado rondando esos cuánto fue 23.300, 23 es decir, 1.000 dólares arriba de app así que bueno de momento relax en ese aspecto Habíamos generado una divergencia bajista en diario, que, bueno, se ha disipado un poco, pero la de cuatro horas es, es tremenda, ¿vale? Ha sido, ha sido tremenda, ha sido muy buena. Por un lado, ¿vale? La tenemos desde aquí, ¿veis? ¡Pam! ¡Pam! La rompió, pero la ha vuelto a generar, es decir, si lo vemos aquí, ¡plas! ¿Vale? Ahí la tenemos descendente y con un precio, evidentemente, ascendente. En una hora, eh, ya ¿para qué para que vamos a contarlo? ¿no? Yo creo que ya lo teníamos claro, punto a punto, punto a punto y bajó. Ahora, ¿de esta reacción qué podemos esperar? La siguiente reacción, que es la de cuatro horas. Estamos en una zona importante, vemos además en una hora como el eh, all in nos está marcando. Primero que hemos perdido la media de 50. Se va a, se va a producir el cruce de la EMA 20, que es la línea naranja con la media de 50 de hora, días, horas, perdón, horas, estoy yo un poco atontado, como siempre, y vemos esta zona de soporte que había marcado el, el skip y como de momento se está perdiendo, se termina de hacer, vamos a ver la siguiente hora cómo nos confirma, si nos confirma por debajo o no la perdemos y vuelve a la alza. Siguiente objetivo, la media de 100. ...que la tenemos en torno a los 21.900... ...pero bueno, la zona de soporte evidentemente lo tenemos... ...veis aquí, resistencia, resistencia, resistencia... ...todas esas resistencias que vemos en rojos ahora mismo son... todos una zona de soporte completa, ¿vale? En cuanto a 4 horas... ...es más fácil de ver, por eso a mí también me gusta bastante más... Eh, ...el soporte que nos está marcando... ...tremendo, ¿vale? está en los 21.675... ...vale, ahí lo tenemos... ...no tiene ni siquiera por qué llegar a tocarlo... ...pero yo pienso de momento que si el mercado sigue bien... ...la EMA20... 22.300 aproximadamente será lo que nos soporte. Que nos tiene que soportar la de 50? Pues coincidiría con el soporte físico, digamos, de, de precio. A partir de aquí, bueno, vamos a ver la apertura. Me interesa más la apertura del CME, pero más que eso, incluso me, me interesa esto, el cierre, semanal. el cierre semanal. De momento, por debajo de la medida de 200, el cruce que viene ya sabemos que es un cruce de la muerte. Bastante negativo que hará que algunas posiciones se cambien. Eh, si, si están en largas, se cambien a cortas y nos pueden hacer esa cobra a esa recuperación que buscamos en la zona de 25.000, porque es el punto de pivote importante. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, pues Dios dirá cómo, cómo nos viene. Vamos a estar observando y, y viendo. Vamos a quitar las luces de Navidad. Bien, eso por un lado. Recordar: muy importante, muy, muy importante, qué pasa con el RSI en semanal. Después de todos estos toques, lo rompimos de forma lateral y nos venimos a la zona del 50%. ¿Qué pasó la última vez que visitamos esta zona? Pues la última vez que visitamos esta zona fue aquí, cuando metimos los 46.600 y nos fuimos para abajo. Bueno, y al final ya hemos ido pues, hasta lo que habéis visto. Es decir, hemos perdido, hemos estado hasta multiplicando por 3 ese, ese valor a la baja. Entonces, bueno, yo creo que es una zona importante, ya lo sabemos, aquí fue soporte, aquí fue resistencia, hemos ido al, al, al final de la muerte y volvemos otra vez a intentar retomarla. Por eso digo, la semana que viene es importante, evidentemente la semana del FOM es importantísima, va a haber mucha volatilidad, pero la semana es importante, el volumen no ha sido malo en las dos semanas, fijaros que en la vela esta semana, siendo más pequeñita, tiene aproximadamente el mismo volumen, van a cerrar muy similares, vamos a verlo mañana en el BLX, que es más importante, y creo que, bueno, pues de momento, nada, nada hace pensar que no podamos inclusive romper la línea de tendencia. Pero como eh, yo digo, para decir, hay un cambio ya de tendencia definitivo, no solamente tenemos que romper la línea de tendencia, sino tenemos que romper este máximo que tenemos aquí en la zona de 25 aproximadamente. Aunque luego nos vengamos atrás, pero la tendencia sí estaría rota, realmente. Romper una línea de tendencia no significa romper la tendencia, ¿vale? sino que tengamos nuevos máximos reales y, y, y toda esta estructura empiece a cambiar con un nuevo mínimo superior al anterior y un nuevo máximo superior al siguiente. Así que bueno, vamos a hacer esa estructura que sería genial, fantástica y oye, pues, pero de momento mi, mi estrategia ya la dije, entré hace unos días con... Con un largo, con un 15% más de lo que es mi spot o mi hall, como lo queréis llamar, um, pero en la zona de 25 más o menos lo vendería. Yo lo vendería y luego esperar que alocara el mercado. Es más, de hecho, es que hay algún analista por ahí que he visto que, que, que, que, que quiere hacer exactamente lo mismo. Digo, mira, no sé si me lo ha copiado yo o qué, sea, okay, pero, pero me parece muy bien porque creo que es la. Es lo que yo voy a hacer, luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero, en definitiva, si vamos a un diario, tenemos aquí un rechazo en la línea de tendencia y tenemos que vigilarlo muy, muy de cerca. Bueno, lo dejamos tan, tan de cerca que lo estaremos vigilando en el momento del día, sí. Uy, uy, uy, uy. Seguro. Bien, en cuanto al resto del mercado, ¿qué ha pasado? Pues Ethereum exactamente lo mismo, pero fijaros cómo esta zona de resistencia se le resiste, valga la redundancia... Y el total market, tres cuartas de lo mismo. Tenemos ya la segunda vela, pero bueno, como son de fin de semana, pues tampoco, eh, al coincidir en fin de semana, no podemos volvernos locas. Hay que esperar a la mañana, ¿vale? Sobre todo al martes, que me interesa más el volumen de los martes, ya lo sabéis. Eh, y bueno, pero de momento los cierres, ¿vale? Veis que no hemos tenido todavía cierres por encima de los anteriores, por encima de, del trillón. Lo hemos tocado, pero no... Pero ese, esos mil millones, o billón, o como lo queráis llamar, pues no. Importante. Fijaros en qué zona Bitcoin... Eh, ...su dominancia empieza a flaquear. ¿vale? ¿Qué ha pasado las últimas veces que hemos visitado esta línea? Pues fijaros, cataplón para abajo, cataplón para abajo... ...aquí hizo un retest y se fue para abajo... ¿Vale? ...entonces es una zona importantísima. ¿Qué, ¿Qué os quiero decir con esto? Que empezaremos a echar ojo a partir de ya... ...las estructuras de las altcoins contra el Bitcoin. Por su parte las altcoins a lo largo del fin de semana. Vamos a ver, por ejemplo, teníamos aquí Solana del otro día y sigue rechazando, es decir, dentro del canal en el que está, rechaza. Esta zona de resistencia, que ahora es un soporte, vamos a cambiarlo, porque si no... ¡Pum! ¿vale? Es una zona de soporte, debe de retestearla. Si la si aguanta y rompe, pues fantástico. Y Yo creo que rompería hasta la zona de 34, 34, 20, para luego retestearla otra vez, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos no la pasa y nos volvemos a ir por lo menos al 50% del canal. Eh, vamos a ver, porque me habéis pedido que mirase dónde, dónde la tengo, dónde la tengo. Bueno, hay bastantes cosillas por ahí. Vamos a poner por símbolo porque ha estado bastante bien el fin de semana con altcoins. Y Cardano. Vale, Cardano igual, está confirmando ruptura en diario de lo que es la línea de tendencia, ¿vale? vale tendencia principal, pa, pa, pa, pa, está confirmando ruptura. ¿Qué podemos esperar? Necesitamos primero que vaya a pasar la zona de los 0,42. Ves que aquí fue un apoyo, apoyo, resistencia, resistencia. y De hecho, hizo aquí este doble techo. Pim, pam, pam. Y no se fue a, a, a, al hoyo. Entonces, yo creo que esa zona de los 0,42, si vamos a marcarla. Vamos a ver si me salen aquí mis favoritas. Y Vamos a marcarla porque es una zona que no es... No es chica, vamos a marcarla aquí como zona de resistencia. ¿vale? Toda esa zona, si nos vamos a ella, luego tendríamos un retroceso. De hecho, el RSI fijaros el pedazo de diente de sierra que está haciendo aquí. Pero la divergencia es clarísima. Entonces, tengo mis dudas, pero va a depender mucho de lo que pase mañana y pasado. Ya sabemos que este mercado, cuando se dispara, da igual que estemos en sobre, compra, en, da igual. Él sigue y tira más arriba. Entonces, está muy bien, yo de momento lo veo bien. ¿Entrarías ahora? Pues yo esperaría, yo creo que el recorrido lo ha hecho, yo he vendido, vale, yo vendí aquí en, en 0.36, eh, esperaría un pullback, un pullback, y si hace un pullback y no perdemos la zona, oye, pues quizás, quizás entonces volvería a hacer una entrada. Grande no, ya sabéis que yo con las altcoins las juego pequeñitas, no me gusta, eh, prefiero acumular Bitcoin o acumular Ethereum, pero Cardano sí que es cierto que si entras en un trade y te pilla, la puedes hacer dejar en spot sin ningún problema. Eso, eso es mi opinión, para gente que diga no, no, es que eh, primero el, el objetivo del trade es salir del trade evidentemente, pero si por lo que sea te, se da la vuelta al mercado, te ha dado mal no has salido o lo que sea la dejas en spot, la dejas ahí un tiempecito unos meses y sabes que, sabes, bueno creemos, saber no sabemos nada creer creemos que saldremos de ella, en fin poca leche más eh, semana de aventuras, semana de posibles noticias que puedan venir más o menos negativas pero hay otras que tampoco son tan negativas ¿vale? y sobre todo eh, ese día uno. Ese día uno yo creo que es clave para mm, ver si el mercado realmente retoma una senda eh, un poco más alcista de la cual podamos ya decir, venga, empezamos una cripto primavera o eh, todavía nos, nos queda esperar un poquitito. Pero de momento el movimiento es muy bueno. El movimiento ya se ha sido muy bueno. Mm, técnicamente es lo ideal, es decir, venir a la línea de tendencia, ahora hay que irse para atrás. Aunque algunos no se hayan saltado los stops, sí, pero da igual, eso es una forma de trabajar, ¿vale? Entonces, si se viene para atrás, fantástico. Dicho esto, chicos y chicas, que tengáis una buena semana, que tengáis mucha suerte con todas las inversiones y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.